Bueno, seguimos encontrándonos con amigas aquí en el Gran Canaria Accesible. ¿Qué tal? ¿Cómo ven la feria? Bien, muy interesante. Yo para mí es la primera vez que vengo uh -huh. y bueno, gracias a Gisela que me está explicando un poco todos los stands. Me impresiona la cantidad, sobre todo de asociaciones que hay, que están trabajando por este tema. Y bueno, pues contenta y, y con ganas de participar pues un poco más activamente en este asunto, pero la verdad que siempre pues es difícil porque todos tenemos nuestras cosas. Pero bueno, yo gracias a Gisela estoy más o menos en contacto Se con, encana, el, con ¿no? el mundo. Alan, Ella me cuenta un poco los problemas del tema de la accesibilidad. Y muy bien, y muy contenta de haberte visto también aquí, ¿no? Ah, muchas gracias. Sí. Gisela, cuéntanos un poquito, ¿qué estás estás este año con tu stand? ¿Qué estás moviendo en el stand? Bueno, este año estamos la Plataforma de Personas con Movilidad y, comu y Comunicación Reducida de Canarias. Tenemos el stand en el pabellón C, el 105, y bueno, dando a conocer la asociación, que todo el mundo la conoce, pero bueno, seguimos dándola a conocer. Eh, ...y también dando a conocer los servicios que tenemos... ...entre ellos la novedad este año es que... contamos con el apoyo de un equipo de neuropsicólogos. Ajá, qué bueno. ¿Y cómo valoras que se repita la edición del encuentro... ...este entre profesionales, ONGs, empresas? Eso es imprescindible, es imprescindible... ...y se debería hacer con más frecuencia. Pero esto yo creo que, no sé si ustedes comparten conmigo... ...que es una iniciativa que debe superar... ...las barreras de un simple mandato institucional... ...creo que... En mi forma de entender debe ser algo, una iniciativa que la institución acoja de forma permanente, como lo comparten ustedes. Totalmente de acuerdo, este asunto no es un asunto que tiene que ser de ningún partido ni de ningún gobierno en particular, es un tema que debe estar y permanecer siempre, ¿no? además de una forma transversal tal y como está haciendo este. ¿no? Y yo creo que es una iniciativa que desde luego tendrá que permanecer en el tiempo y gracias a gente como Gisela y muchos otros seguro que, que pasará. Claro, porque una de las grandes reivindicaciones es que sea una temática transversal, no un departamento estanco, ¿no? Por supuesto, porque es tarea de todo. Que, eh, ¿Cómo se materializa esto de la transversalidad en la institución? Eh, ¿Puede darnos algún tipo de ejemplo? Esto, bueno, ¿cómo se debería? Traer? ¿Cómo se debería? Con la implicación, con la implicación de, los, de los distintos políticos y de las instituciones. Claro, porque no puede funcionar urbanismos y, sí, y cultura y deporte sin tener el, el concepto el dentro. Tiene que ser una cosa, como decíamos antes, transversal, es decir, que vaya unido y que sea pues una cosa que ocupe a todos la, los departamentos. ¿no? Pero también, como decía ella, con la, además de con eso, que es importantísimo porque si no están las instituciones implicadas, esto no sale, con la gente también. Yo creo que la gente debe participar activamente y bueno y vamos a ver si se consigue que al final pues la, la accesibilidad sea lo más completa posible. Claro, porque es una barrera que muchas veces tenemos nosotros mismos que nos imponemos y no somos capaces de, de hacer real un día a día accesible a todos, ¿no? la concienciación es muy importante. Se piensa que esto es un problema de unos pocos, no nos damos cuenta que todas las personas en algún momento vamos a tener algún tipo de discapacidad, ya no porque te pase algo, sino porque te vas a hacer mayor. ¿eh? Claro, Ey, eh. Eh, simplemente como vayas al la, a la oculista y te ponga las gotas es que para revisarte los ojos ya estás un par de horas con una discapacidad encima porque no ves nada. Eh, un día que te levantas con dolor de espalda, la mujer embarazada, la persona que va con el carrito del bebé, al final es beneficio para todos. Y está comprobado estadísticamente que tú pones una rampa y pones una escalera y todo el mundo de echa por la rampa. Claro, al final una ciudad accesible es una ciudad para todos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, nos quedamos con ese mensaje de, de una ciudad accesible para todas y para todos.